La, la, para que comprenda un poco lo que por agradecimiento en virtud del trabajo realizado con ellos quieren darnos y queríamos querían entregárselo a ella para que entienda un poco eh, a través de símbolos lo que significa luchar por los derechos humanos en colombia it's it's it's esta es la historia de nuestra this, comunidad Mampujana, Mampujana Empecemos con historias uh, tristes so Pero hoy en día Hoy en día describimos uh, lo que es Mante María Alegría, cultura y paz as joy, culture, and peace. Uh, That's fascinating. fascinante yeah, yeah. Gracias Muchas Gracias, you very much. Gracias. Buenas. Buenas. Buenas.